Gracias, eh, Presidente, señorías. Como saben, bueno, hoy les traigo una moción consecuencia, consecuencia interpelación de, que realicé la semana pasada a la ministra de Educación y que tenía como objetivo eh, y donde puse el acento que fue en ese marco legislativo necesario para poder conseguir un sistema educativo inclusivo eh, de verdad, a la altura de lo que se merece el alumnado con capacidades diferentes en nuestro país. El problema es que ese marco legislativo, legislativo dista mucho de estar eh, cerca en el tiempo porque continuamos eh, viendo la ley educativa como una mercancía político, eh, política eh, y tenemos una miopía cortoplacista eh, todavía viendo la educación como un gasto público y no como una inversión. La contestación de la ministra fue interesante, no nos decepcionó, eh, al contrario, nos eh, aportó datos como el proyecto CROSS, como lo que están haciendo las distintas eh, co eh, comunidades autónomas y países como Portugal, el convenio como, con plena inclusión. Pasos interesantes eh, hacia esa educación inclusiva, pero el problema es que eh, lo que queremos, lo queremos eh, ya. Entonces, este, sabemos que en España existe un plan estratégico de convivencia escolar en el que se contempla la educación inclusiva y existe hasta un punto, que es la creación de, de ese observatorio de convivencia escolar que tiene que estar... Eh, que no da abasto recogiendo todos los casos de vulneración de derechos de niños y niñas con capacidades diferentes en nuestro país. Por ese motivo, pensamos que es importante destacar, y lo destacamos. Los planes de atención a la diversidad que existen en muchas comunidades autónomas, en algunas de ellas que están siendo un éxito y en algunas puede que no tanto. Y es muy interesante recopilar todas esas experiencias para crear un marco general que pueda ayudar a aquellos territorios que no tengan o que tengan eh, fallos que puedan ser eh, solucionados o ayudados por comunidades autónomas en donde sí que se está haciendo o sus planes son, eh, tienen un mayor éxito. Lo sabemos y lo reconocemos que esto es un parche porque, eh, a, a falta de esa ley educativa inclusiva, pero no podemos seguir con los brazos cruzados mientras los niños y niñas con capacidades diferentes son convertidos en niños y niñas minusválidos a ojos de la sociedad y con un futuro cada vez más negro. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que ir dando pasos hacia adelante. Eh, existe eh, un estudio eh, muy interesante que es sobre jóvenes con discapacidad eh, del INJUVE, hecho por el INJUVE, que dice que el 59,5% eh, de juventud con discapacidad accede a secundaria, se titula en secundaria, pero en jóvenes sin discapacidad se llega al 79%. Y ahora otro dato preocupante es que en el ámbito universitario estamos hablando de un 2% de jóvenes con discapacidad que tienen titulación universitaria en comparación con el 11,9%. Y Esto nos tiene que da, llevar a una reflexión muy importante de dónde salen estas cifras y qué es lo que estamos haciendo mal. Ahora voy a centrarme en el contenido de la moción, pero antes me gustaría hablar del por qué hemos elegido este nombre para hablar de este plan, plan de inclusión para alumnado con capacidades diferentes. No es ningún capricho, ninguna ocurrencia ni ninguna modernidad. Eh, se trata de cambiar el imaginario colectivo con el que se nos ve a las personas con capacidades diferentes y transformarlo. El lenguaje, como siempre decimos, es fundamental para esa eh, transformación. Este concepto nos podrá ayudar a crear, a poner esos cimientos de lo que pueden ser unos verdaderos centros educativos inclusivos en nuestro país. Señorías, para resumir, lo que pedimos con esta moción es que se haga un plan específico, por supuesto con la conferencia sectorial, junto con las comunidades autónomas, que estoy convencida y, y lo sé a ciencia cierta que hay planes muy interesantísimos en cada territorio, junto a la organización, eh, la sociedad civil y la comunidad educativa. Ya voy terminando. Y, lógicamente, eh, adjuntándole una partida presupuestaria y que se lleve a cabo en seis meses. Eso es lo que pedimos con esta moción. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Lima. Para la defensa de las enmiendas...